Las exportaciones de manufacturas aumentaron en 86% en 2021. En 2020, las exportaciones de manufacturas llegaron a 3.013 millones de dólares, mientras que en 2021 se incrementaron a 5.609 millones de dólares. Estamos produciendo y vendiendo con valor agregado. Estamos reconstruyendo la economía. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.